¿Qué tal? En esta ocasión vamos a explicar eh, lo que es un clip de película principalmente un clip de película es sencillamente la posibilidad de generar una escena dentro de otra escena y la cual eh, dicha escena tiene autonomía propia, tiene sus propios movimientos y que cuando se inserta en otra escena ella se ejecuta por cada fotograma que se plantee, ella se ejecuta automáticamente vamos a mirar un ejemplo recordemos que en el ejercicio anterior habíamos nosotros hecho un muñeco eh, fotograma por fotograma, recuerden ustedes que aquí lo tenemos corriendo ahora vamos a ese mismo procedimiento, vamos a hacerlo con un clic de película entonces para eso ya tengo la escena creada, aquí está en blanco completamente y voy al fotograma número 1, a este fotograma, lo sombreo y doy clic derecho le digo copiar me vengo a la escena donde voy a generar el, el, el clip de película y la pego, le digo pegar in situ y aquí lo tengo ¿Sí? eh, una vez que he pegado el muñeco en el primer fotograma doy clic derecho para convertir esa forma, convertirla a un clic de película. Entonces digo convertir en y ese símbolo lo voy a convertir en un clic de película. Aquí está. Clic de película, símbolo número 1. O le puedo colocar eh, muñeco corriendo. Y le digo aceptar. En este caso ya se me convierte esa forma a un clip de película. Ahora voy a entrar al clip de película, a la escena del clip de película. Entonces para entrar a ella doy doble clic. Y ven ustedes que ya no estoy en escena sino que estoy dentro de la escena propia del muñeco, del muñeco corriendo. ¿Eso qué me permite? Me permite que dentro de ella voy a, voy a generar todo un proceso interno dentro del muñeco corriendo observen ustedes que este muñeco está en la primera escena aquí está si yo me paso aquí en el segundo miren ustedes aquí en el segundo eh, el muñeco perdón el muñeco está en, la, en el primer fotograma y voy a pasarme aquí al segundo fotograma ¿sí? entonces eh, al pasarme al segundo fotograma doy f6 ¿sí? y borro el que tengo ahí lo borro me vengo para la escena anterior busco por ejemplo el segundo este ¿sí? lo sombreo control c para copiarlo me vengo acá al muñeco y lo pego ese muñeco en este momento observen ustedes que está, está muy distante cierto bueno no, hay, no tengo problema eh, para eso, entonces, voy a crear una segunda capa y esa segunda capa, voy a asegurar la capa número 1, la aseguro para que no se me afecte y observen lo que voy a hacer. En este caso, voy a pasar eh, parado en la fotograma número 1, voy a pasar una línea horizontal, una línea horizontal sencillamente para determinar el piso, el piso con que voy a trabajar el muñeco no es más entonces aquí lo tengo y una línea vertical para que me indique aproximadamente dónde debo colocar el otro muñeco que ¿sí? ahora pues esa capa la borro y me queda completamente eh, limpia la escena listo eso estoy haciendo en el fotograma número 1 de la capa número 2 ahora me paso al fotograma número ojo me paso al fotograma número 2 cojo el muñeco es, perdón Doy control Z, voy a la herramienta de mover, señalo el muñeco, ¿sí? Ah, como lo tengo privado, entonces ahora sí aseguro la capa número 2, desactivo, eh, activo la capa número 1 y sombreo el muñeco y lo traigo con clic sostenido, lo traigo aquí a la escena aproximadamente, digámoslo ahí. Miren ustedes, lo corro un montico ahí para que se vea que el muñeco está caminando Entonces el, movim el movimiento que vamos a hacer es este, observen ustedes Si sí, estoy moviendo la línea de tiempo Ya, no es más Ahora, eh, ya hice, hice el clip de película con dos movimientos Vuelvo, desactivo, desaseguro la capa número 2 La señalo y la borro Y ya me quedó completamente el clip de película eh, vuelvo a la escena y ya tengo en este momento, eh, en, en este eh, en este símbolo tengo un clip de película que tiene dos acciones. ¿sí? Ahora eh, a este clip de película sencillamente le voy a decir que voy a crear una interpolación de movimiento ¿sí? y que voy al fotograma número 50, me paro en el fotograma número 50 y doy F6. Y parado en el fotograma número 50... Observen ustedes, aquí parado en el fotograma número 50, me vengo y lo traigo, por ejemplo, aproximadamente ahí. ¿Sí? Listo. Eso es sencillamente eh, una interpolación de movimiento con un clic de película. Y observen ustedes, al dar control, enter, cómo funciona. Miren. ¿Sí? Si lo quiero más lento, pues sencillamente voy al fotograma número 50. Perdón, voy al, al clic de película y lo pongo un poco más lento. ¿Sí? Para que la escena sea no se vea como tan como tan rápido lo puedo ir entonces como hago sencillamente me paro aquí en el fotograma número 1 doy doble clic en el símbolo ¿sí? y me encuentro que en estas dos observen ustedes tiene tiene una velocidad de 24 fotogramas por eh, eh, por segundo ¿sí? si lo quiero más lento pues eh, lo corro lo puedo correr un, diga usted a 12 fotogramas la mitad Miremoslo a ver cómo, cómo nos queda. 12 fotogramas por segundo. Ahora nuevamente vuelvo a la escena y lo corro. Control Enter. A ver cómo se ve sí, que sea un poco más lento. Sí. Y ya lo veo como caminando. Entonces, eh, lo importante es que eh, pues usted pueda observar que en este momento yo puedo hacer una interpolación de movimiento eh, utilizando un clip de película. Eh, en un próximo video pues, estaremos utilizando esto mismo, haciendo una simulación del vuelo de una mariposa. Nos vemos en una próxima.